eh eh eh días. Ya llegamos a i ¡Buenos días! Ya llegamos a IHOP a desayunar ¿IHOP y ¿Qué? Sí ¡Y ¡Muchísima! a trabajar hoy en la mañana ¡Sí! Hoy tenemos un día lleno de muchas actividades ¡Sí! Este lugar a mí me gusta mucho y creo que la última vez que vine fue hace como unos 7 años ¡7 años! Estoy emocionada de comer pancakes en IHOPE ¡Yay! Yo Hoy veo en español Cubrebo. ¡Cubreboca! Tiene estilo mexicano con la lechera ¡Qué rico! ¡Qué rico! <tú te asustan> <tú te asustan> sí. No, no, no comida. ¡Ah, ¡Ah, sí! I sí! sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, I ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! sí! it's my favorite sí! ¡Ah, No sí! sí! ¡Ay, hola! <laughs> ¿Qué ¿Qué tal si banana? 여러분, 무한리 핏이에요. <웃음> 알다시피 내가 선택 잘 못해서 많이 시간 걸렸어요. 근데 그동안 다니아가 너무 배고파서 화내서 결국에는 그냥, 그냥 선택시켰어요. <웃음> 미안해, 왜 이렇게 많이 시간이 걸려? 왜 이렇게 화내? <웃음> 보통 그래요? 여자가 그래요? 멕시카나 그래요? <risa> Estoy muy feliz. <laughs> Vean qué delicioso se ven mis pancakes. Me pedí los que tienen plátano y fresa. Y Hayato se pidió los de chocolate. Ay, qué rico. Buen provecho, buen provecho. Siempre tiene que oler la comida este hombre. ¿Huele rico? Sí.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 <목소리도> 오늘 맛보다 냄새를 느끼. 날이 안 느끼는 날이고 같아. 다섯 개, 여섯 개, 반세트. 시야 할 때까지. 혼자서 한 ¿La cuenta por favor? Mamá. ¿La cuenta por favor? Charezo. Me casé con un niño chiquito que mide 1,70. ¿Tengo va? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ya les dije cuánto mides, no es un secreto. no 6 horas later. Okay, nada por lo ¿Qué yo? Ah, no, ya, y ¿Qué No, no, no, no, is bad. This is bad. <laughs> no, no, no, no, no. Siguiente, nosotros... Fuimos a Liverpool porque Tania tiene que comprar su ah, Lentes, lentes. Lentes nuevos para la compu. Ay, necesito mis lentes para la compu. Ay. Los que tengo están muy viejitos, tiene como 6 años que los compré y ya se les cayó la mica antirreflejante ¿Sí? entonces me duelen los ojos cuando veo mucho tiempo la computadora y soy diseñadora mm. así que veo mucho tiempo la computadora y necesito unos lentes nuevos sí sí te duele sí eh, tus ojos sí me duele chicos al final decidí no comprar ningunos lentes no había ninguno de un diseño que me encantaran Entonces dije, no, pues mejor con los que tengo en la casa Ya ni modo Ya están viejitos, pero soy de las personas que hasta que no ven Algo que les gusta mucho O hasta que no se rompen y se terminan de destruir los lentes que tengo Pues no se los cambian Entonces, ni modo Voy a seguir usando los mismos hasta que encuentre el diseño perfecto Que me guste mucho Y Hayato está muy feliz porque nos encontramos a una fan ¿Y qué nos regaló Hayato? Ah. Nos regaló perfumes Ay. Muchas gracias Gracias. Wow, en AIHO también nos encontramos a unas fans. Muchas yeah. gracias por acercarte a saludarnos. Muchas gracias. Haga Tomio. Ah, sí, en, en Japón casi no usan perfumes los hombres, es muy raro. Y Hayato nunca en su vida ha usado un perfume. Y ya sí. a Sí, vale rico, ah. mi japonesito. Muchas gracias. Gracias. Chemisa. 하야토 엄청난 것 같아요. 그래서 여기에 반대 내가 너무 행복해. 먹어. 스트레스 하나도 없어 내가 옆에서 그냥 리즘을 하면 되니까. 음, 음, 음, 음. 음, 음, 음. 음, 음. 음, 음. 음, 음. 음, 음. 음, 음. 음, 음. 음. 음, 음 siguiente parada walmart walmart honor no hecho porque toca ca hemos venido a la sección asiática de walmart porque queremos ver qué hay ya que hay cosas diferentes que en otros super. Sí. y aparte vamos a comprar unos poquis vinimos a comprar los poquis porque vamos a armar unos regalitos ya que hoy vamos a ir a hacer una actividad en Kayak que nos invitaron aquí de Tampico, entonces estamos emocionados y les queremos llevar regalitos a las personas que nos invitaron sí, ok Ah, es un poco tiempo, ¿no? ¿Esta es la Sí, es la primera vez que Hayato hace esto ¡Coldo! ¡Coldo! Uh -huh. Ok Finalizar e imprimir. ¿Eh? ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! No 금요일까지 기다려야 돼. 하야도 진짜 많이 기대하고 있었어 근데 내가 코로나 때문에 계속 몸이 몸 상태 안 좋아서 음. 계속 밀리고 밀리고 드디어 오늘 할수 있을 것 같다 했는데. 오 신기. 오늘 칼로리 많이 먹었어 아침에 오늘 타약하면 좀... <웃음> <웃음> <웃음> 별것 같아서 했는데. 준비해야 하는데. 조금 러닝 해야 돼. <웃음> 운동하자 ¡Muchos sí. sí. sí. sí. sí. Esta es la canastita de ropa de Prim y tenemos aquí muchos paliacates que nos mandaron de regalo es una tiendita en Instagram que se llama Agori y hacen envíos a toda la república y vean, hasta mandaron Yo amo Hello Tania-chan entonces ahorita a Prim le voy a poner uno, este que es drama queen porque Prim es muy dramática. Ven Prim, te voy a poner tu, tu paliagate. Ven este para acá. A ver. ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapo, Prim! La estamos poniendo guapa porque vamos a ir al parque. ¿Al parque? ¿Al parque? ¡Listo! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa, ¡Primiti! ¡Prim! Tu paliaca te. O drama queeniosa. ¿Prim? Sí. Ajá. Ah. el te, queso, curvo y sotago. Ay, Primrose, Por eso hoy. Drama cuin. Sí. ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Prima, y es el lugar de hayato. ¡Sí! Espacio. ¡Mi charia, Ven. prim! Ven, hazte para acá para que él se siente. Ahorita te sientas tú. Gracias, Print. Chicos, al mal tiempo, buena cara. Ya que no salió el plan que teníamos de hacer hoy, vamos a ir a la plaza de la Laguna del Carpintero y vamos a llevar a Prim a caminar. Así que hoy Prim tuvo mucha suerte. <ríe> Vámonos. Kayak은 pero 됐지만, 우리는 재미있게 보내야지? Hi. Hi. Hi. Drama queen espera. Family time. Un cigarrito es nuestra perrija está muy feliz muy feliz nosotros también estamos muy felices sí muy felices ¡Vaya, eh baila baila taña taña baila baila ando hermoso Woo. oigan, hoy en la mañana en IHOP nos topamos a una fan que nos dijo que entre las 3 y las 4 de la tarde salían los cocodrilos aquí en la laguna del, del carpintero y Hayato no ha visto ninguno, entonces vamos a ver si tenemos la suerte de toparnos a un cocodrilo para que vea a los Juanchos de Tampico <risas> wow. conmigo chicos ahorita es ya otro día y vamos camino a la playa con mis papás estamos aquí en el coche porque vamos a ir a ver la luna hoy es 20 de octubre y la luna va a estar llena entonces queremos ir a verla a la playa que seguramente se va a ver muy bonito y Hayato está muy emocionado porque es la primera vez que va a ver la luna en la playa por <risa> Marisol. Luna Co da Y tal, 계속 샐러드 피자, 샐러드 피자, 샐러드 피자, 샐러드 피자. 둘다안 하고 있어, 너는. 루나 봐야지, 루나. 먹으면 절로 루나 보고. 너는 루나 안 보고 있었어. 요즘 요즘. 너, 너, 너, 너 계속 샐러드, 샐러드, 샐러드 피자, 샐러드 피자, 피자, 피자, 피자, 샐러드. 그래, 멕시칸. 그래. 미다코 미다코 있어? 다니야만 못 너무 예뻐요. 내가 엄청 받아 좋아하고 그리고 여기 하늘도 너무 예뻐요. Estrella? Estrella. Estrellas. It's like Planetarium? <웃음> 지, 진짜? Real life Planetarium.